Hola, buenos días, buenas tardes, es, eh, bienvenidos a esta nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer el, el, el final del tercer capítulo, el Desengaños amorosos, un libro de María José Zayas, muy interesante de leer. Voy a empezar a compartir pantalla para que lo leamos todos y todas juntos, ¿vale? Eh, avisarme, avisarme cuando esté. No, no. Eh, avisarme cuando esté el, el texto en la pantalla. Eh, se ve. Se sí, ve, se ve. Es importante, es importante que estéis silenciados. Es importante que estéis silenciados todos y todas para dar el turno a quien le toque leer. El libro, ¿vale? Bien. Voy a ver quién se conecta ahora mismo. Eh, eh, otra vez, Garagune Legazpi. Se ha perdido la señal. y Ya empezamos otra vez. De vez a escucharles. Eh, ¿Quién empieza? Eh, Maricruz, te toca. Don Juan se hizo mil veces la cruz en la frente y dio mil gracias a Dios a la Virgen María a otras tantas. La primera luz del día fue a casa a don Pedro, que dormía contento de su venganza. Don Juan se echó a los pies de su amigo y le pidió perdón y perdón por los agravios que había intentado cometer con to toda la verdad. Continúa leyendo, Maricruz. Por toda la ciudad había murmuraciones sobre lo sucedido. Continúa había, leyendo. Había murmuraciones sobre lo sucedido. Había, había quien dudaba de que don Pedro, con su honor... Don Juan seguía vivo. ¡Ay, ay, ay! La de los... Bien, ahora le toca el turno a. Eh, voy a ver un momento. Eh, por favor, hacer lo demás de, de desconectar los micrófonos, porque si no no se escucha bien. Bien, eh, ahora le toca el turno a Zamora, a Carvajales de Alba. Hola, no, buenas tardes. ¿Qué sí. ¿eh? tal, Otros decían... Otros decían que... ¿No? ¿No decían es que... No, no, sabía. nada, Se oye el No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, ya, ya, ya, ya se lo he quitado. No. Eh, eh, eh, ¿pod que ¿Podéis empezar otra vez de nuevo? No, no estoy. Ah. Yo otros decía que Rosetta había tenido un atendimiento por contarle a su marido lo que pasaba. No. Y decía que había sido una buena esposa por contarle la blasa a los pésitos. Vale, ¿sigue Nuri, eh, sigue Laura Vicente? Sí. sí. Por, ¿Por todas partes? Por todas partes se formaban, se, formaban corrillos, se en, formaban por, corrillos, se formaban corrillos para hablar de, la, de, lo, sucedido. de lo sucedido, se podría ¿Penchar? pensar que después de esos sucesos? secretos, sucesos, sucesos Don Pedro, Pedro, a María más. A María nunca. A María más que nunca. A María más que nunca. ¿Así A su ¿Sí? Era cosa. cosa. Vale, será ¿sí Mari. Sí. Pero los corazones. Pero los corazones de los hombres son duros y crueles. ¿Se cansan? ¿Pronto pronto de, La de las mujeres? ¿Así? Así ¿Sí? le pasó a Don Pedro. Quizás. Por verla cada día, o a causa de sus murmuraciones, Pero empezó sí, a, a, ver, ¿sí? a aborrecer la inocente Rosalía Rosalía de A ver, sigue Francisca. ¿Lo puedes poner más, más grande, por favor? Sí, ya. A ver, ahí, Angeliana, aquí en la casa. Angeliana, la rama, que tuvo amores con Dogan Juan y mucho tiempo atrás. Decidió avergonzarse también, también. también de Rosaleta. Rosaleta. Bueno. Bien, ahora le toca turno a Garabune de Gaspi. ¿A mí? Sí. A Salina ponía siempre donde don Pedro podía verla y poco le costó conseguir los favores de infeliz. Así, don Pedro empezó a entrar, a entrar en la casa de Angelina, con tanta libertad como si fuera su esposo, mientras dejaba de dar atenciones y sustento a Rosaleta. Todo el mundo en la ciudad hablaba de la amistad entre don Pedro y Angelina. Los, Rosalita veía cómo disminuía su patrimonio porque Don Pedro se gastaba todo en Angelina. Ros Rosalita escribió un papel a argeliana, argeliana, amenazándola de muerte si se veía los amores con su marido. Entre lágrimas Argel Argeliana le enseñó este papel a don Pedro y le pidió venganza, le convenció. ¿No? No, también. Le convenció aquí. y le convenció de que don Juan y Rosaleta habían tenido amores. Le pidió venganza por los atrevimientos de Rosaleta y don Pedro leyendo sus palabras. Pues, eh, ¿se, lo Se lo prometió. Bien, ahora le toca el turno a Mónica. A Mónica Antequera. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Sí. Durante dos meses, don Pedro esperó la oportunidad de acabar con la vida de Roseleta. Un día Roseleta enfermó y fue necesario hacerle una sangría. Esa misma noche, el ingrato de don Pedro le quitó la venda que tapaba la, que tapaba la arena. Don Pedro vio cómo Roseleta se desangraba y cuando la vio muerta, llamó a sus pillados, fingiendo, fingiendo un gran dolor. La misma, la misma noche del entierro de Roseleta fue a a consolar a don Pedro. Le consoló también que se quedó en la casa y se casaron tres meses después. ¿Sigo? Sí. Vale, se empezó a murmurar en la ciudad que don Pedro había dado muerte a Rosileta, pero no se podía demostrar y todo quedó en murmuraciones. Ahora le toca a Ordicia, Garagune Ordicia. Espera, espera, entienda. Don Pedro buscó en, a, a, a don Juan para matar para matar más tarde, pero Dios no lo permitió, por lo que Don Juan murió antes que Don Pedro pudieran ve, eh, vengarse después de estos desengaños. De, decían las las almas las damas si anima, sí an, an, ma, quise los hombres, aunque sean sus maridos, cuando más decían a, a, a Ma y que estaban. Sin más Adorante, por ser tan muerte o a sea, sus amores. Ni Galina por, por callar ni, ni solita por contar. Por contar. la confianza en sus esposos. Pero eso Sería más desengañados ¿no? y recuperamos mi extra, ¿no? reputación. ¿Me mueren, morían los hombres? ¿Muestra morías? Solo nos nosotras mismas, nosotras mismas, con, con mucha alegría y, y talento. Puso la, la hermosa, dice Piquía, sin su, su desengaño. Bien, Ismael, te toca. Ismael, eh, Ismael, estás ahí. No, eh, le le toca a a ver, vas a Juan Fran. Juan Fran, te toca. Aquí, vale. Sí. De vía libre de amor. Aunque era deseada por mucho, nunca había entrado a ninguno su libertad. Por eso hablaba con mucho recato. Nunca había entregado ningún su libertad. Por eso hablaba con uno menos recato que comenzó la discusión sobre el tercer que se Los caballeros desculpaban a don Pedro y la las damas y a Seleta. La dama no podía entender cómo Dios había permitido la muerte de Don y en el caso de don Juan. Lysi puso a la ejecución dijo que no que podemos saber porque Dios hace su milagro. y que los heredos sufrió en vida, pero tendrá el cielo en su muerte. Después dio el turno a doña Isabel, a los músicos, para cantar este romance. el que vio a los caballos del carro del Afector. Cuando se murió ese este Dios se enfrentase al Sol. Que vio una quien vio a Júpiter dar el castigo a Porque que quien por alogarte cayó. Ahora le toca el turno a Aitana. Aitana, de Mune. Eh, Aitana, ¿está ahí? Eh, no. Pues a Fernando. Fernando, te toca. ¿Quién vio, ¿Quién vio al sabio Mercurio dormir al pastor? Para cuidar con cien, con cien ojos a, lo, a la desdichada... Lo, ¿Quién puede decir si no estaba lo que de verdad ocurrió? Lamento haber soñado a quien soñé, pues no merece mi amor. De mí nace no el sol y soy un diamante que doy a sus rayos más valor. Al terminar la música, la hermosa, la, la, la hermosa Phyllis ocupó el estrado lleno de temor por no hacerlo tan bien como en las novelas anteriores dijo estas palabras Filis hermosas damas discretas caballeros y divina Lysis vivimos en un tiempo tan lleno de engaños que todos los usan para sus intereses dudo que todas las mujeres ¿eh? baja por favor mm. yeah. ya ya Sigue. Ya has terminado. Sí. Sí, bueno, ahora le toca el turno a a ver quién si le to voy a ver a, si alguien no ha leído bien eh, Isma. Ismael. Ismael. Aitana, te toca a ti. Es la, es la última página, es la 78, los hombres. También hay mujeres que nunca sabían que sus maridos padres... Eh, eh, Aitana, se te escucha mal. Eh, Puedes empezar a leer otra vez desde el principio de la, de la página 78, por favor. Eh, Aitana o Isma. Ismael. Sí. Ismael, ¿te toca? Los hombres no quieren que las mujeres aprendan porque quieren que los eh, pedaban en todo. Y se volvían malas Pero hay mujeres malvadas que no saben que También hay mujeres con educación que no saben que sus maridos y, padres y hermanos piden con antes de tomar decisión, la un desengaño para los caballeros. Bueno, hemos leído ya el tercer el final de tercer capítulo, y ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas relacionadas con el texto que os he dado. Os voy a dar unas pistas para responder a las preguntas. Eh, la primera pregunta es ¿qué es un fraile? Eh, y esa pregunta es para Maricruz. La pista está en la página 71. Maricruz. Eh, Maricruz, ¿estás ahí? Eh. Sí. Sí, sí. Maricruz. ¿qué es, ¿Qué es un fraile? Página 71, hombre, La Pista. Es un hombre que vive en un convento y dedica su vida a la religión. Correcto. Eh, pa, ahora, segunda pregunta. ¿De qué se forman? ¿De, de qué estaban, estaban hablando y, y, y se estaban formando los corrillos? En la página 72. Y esa pregunta es para Zamora, para Carvajales de, de Alba. Vámonos con la página, por favor, es que no sí. tenemos el libro. Ya está la página 72, ya. Otros decían que Roseli había tenido un movimiento por contarle a su marido. Y otros decían que había sido una buena esposa por contarle la verdad a no, Don Pedro. Pedro. No leemos más, ¿eh? Vale, está correcto. Eh, ahora página, ahora. Eh, ¿qué, qué, hizo, ¿Qué hizo Angeliana? La pista está en la página 73, 72 al final que, y esa pregunta es para Garagún Elegazpi. La, la dama tuvo amores con don Juan mucho tiempo atrás y si debe también de Rosaleta Bien, ahora otra pregunta es, ¿de qué se hablaba de que se hablaba en la ciudad? Pista 70, página 73. Esa pregunta es para Mónica. Para Mónica Antequera, ¿Cómo? ¿de qué se, se hablaba en la ciudad? Ah, ¿De qué se hablaba en la ciudad? de qué se hablaba en la ciudad, vale. Sí. Página 73. Vale. De, pues se hablaba de la amistad entre Don Pedro y Angelina. Correcto. Ahora, otra pregunta es, ¿a quién buscaba? ¿A quién buscaba Don Pedro? Página, pista, página 75. Y esa pregunta es para Garagune Ordizia. para Correcto, ahora la, pregunta, la siguiente pregunta es: eh, ¿Qué te parece el romance que hace Doña Isabel? Pista en la página 76 y 77, y esa pregunta es para Juan Fran. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Um, uh, Isabel. que su muerte. Era... Rosaleta. No que sufrió herida. Bien. Correcto. Ahora... Eh, esa... Eh, ahora... Siguiente pregunta, ¿qué es un faetón? Eh, pista, página 76. Y esa pregunta es para Ismael. 76, Ismael, ¿qué es un faetón? Página 76, ¿qué es un faetón? Y la pista está en la página 76. Pues es un griego que, por su que se quemó. Bien. Ahora, página, ahora siguiente pregunta. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué que, que pasa a las mujeres malvadas? Página 78. Y esa pregunta es para Fernando. Te las pasa a las mujeres Malvadas, página 78. La pista Los hombres no quieren que las mujeres aprendan. Eh, correcto. Eh, ahora la pregunta, ahora la última pregunta es para, para todos y que me la contestéis. Eh, ¿qué, te parece, ¿Qué te parecen las venganzas, Maricruz? Ma Maricruz, eh, ¿qué te parece, que, que, que te parece a ti que las personas sean vengativas? Son malas. Sí. Eh, Zamora, Carvajales de Alba, eh, ¿qué tal os parece que la mujer que, que, que te parece, que, te parece que, que, que la gente sea vengativa? Desde muy mal, muy mal que la gente sea vengativa, ¿verdad? Sí, sí. Es vengativa, que quiere hacer daño. El daño. Que hace daño y que no se aportamos no no no lo demás. Garagune, ¿qué os parece que la gente, que la gente sea vengativa? Tiene que ser eh, personas, no animales. ¿Eh? Mónica, ¿qué tal te parece a ti que la gente sea vengativa? Mónica, ¿te queda? Ah, que sea vengativa, mal, muy, muy mal. Sí. Muy mal. Eh, Ordicia, Garagún Ordicia, ¿qué, ¿qué tal os parece que la gente sea vengativa? La verdad es que es mala, mejor es hablar y, y decirse las cosas y en el la... Ismael, ¿qué tal te parece que la gente sea vengativa? ¿Eh? Juan Fran, ¿qué te parece a ti que la gente sea vengativa? Eh, de daño para los caballeros. Eh, Aitana, ¿qué tal te parece? Aitana López, ¿qué tal te parece a ti que la gente sea vengativa? Eh, seguimos. Eh, eh, ahora, Fernando, ¿qué, ¿qué te parece a ti que la gente sea vengativa? Muy malvada. Eh, bueno, eh, ya hemos terminado de leer el tercer capítulo del Desengaños <ríe> Amorosos y ahora vamos a dar cita para la próxima fecha. La próxima fecha va a ser el 22 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿La lotería? ¿Y si la lotería? Sí, es el día de la lotería. el día de la lotería, sí, es verdad. Sí, es el día 22 de diciembre a las 4 de la tarde, miércoles. Uh -huh. Aparecemos es que nos ha tocado. Es que nos ha tocado. Sí, sí. Y, es, y, y, y vamos a leer el principio del cuarto capítulo, de Desengaños Amorosos. Uh -huh. Vale. Vale. Vale. Uh -huh. Voy a parar ya la grabación. Muchas gracias. Eh. Sí.